Hace 13.800 millones de años, el Universo se expandió, partiendo de un estado eh, extremadamente denso y caliente, que posteriormente se enfrió, permitiendo así eh, la creación de diferentes partículas subatómicas, después átomos y luego nubes gigantes de todos estos elementos que, debido a la fuerza de la gravedad, se unieron formando estrellas y galaxias. Hoy en día, la expansión del Universo continúa. Partiendo de la teoría del Big Bang, Rudolf Walcombinger desarrolla un trabajo de sonorización consistente en el análisis y traducción de diferentes frecuencias lumínicas en frecuencias sonoras. En concreto, eh, trabajó con grabaciones de señales electromagnéticas de la NASA que representan la creación de estrellas y planetas. De este modo, creó una composición de música electroacústica de 13,8 minutos de duración, más de mil compases y un millón y medio de notas, que representan la expansión del universo desde su inicio hasta nuestros días. Esta partitura está expuesta aquí en Media Lab y la podéis ir a visitar si, si queréis verla. Para la reproducción de esta obra, el compositor utiliza un instrumento multicanal, es un prototipo casero compuesto por 108 reproductores MP3, sincronizados y amplificados y 216 altavoces. Desde Medialab eh, nos propusimos el reto de construir un instrumento de estas características para representar esta obra y con la ayuda del Foro Cultural eh, de Austria en Madrid y la Asociación de, Arte, la Asociación de Música extraacústica y Arte Sonoro Española se lanzó una convocatoria para que cualquier persona de manera colaborativa pudiera participar en el taller de construcción y fabricación de altavoces que durante tres semanas... Estuve realizando eh, por más de 80 personas estos altavoces para conseguir hablar los 216 necesarios. Además de este taller, se impartieron eh, dos talleres más: un taller de, de acondicionamiento acústico, perdón, en el que los, el equipo técnico de Herschlovers nos explicaron los, los fundamentos para la mejora acústica de cualquier espacio. Y luego también se dio un taller de eh, sonido y espacio, en el que Alberto Bernal y Sergio Luque, coordinadores de el Máster de Composición Electroacústica del Centro Superior de Estudios Musicales, Catalina Gurska, nos hablaron de la espacialización del sonido y del uso del espacio en la composición musical. Una vez ensamblados los 216 altavoces, con ayuda del equipo técnico del Teatro Español, se montó una instalación inmersiva en el espacio de Alameda 1, siguiendo los planos, que son estas imágenes que veis, que el propio compositor nos facilitó. Durante una semana, Rudolf estuvo sincronizando la pieza y coordinando cómo se iba a representar el concierto, conectando de manera minuciosa cada uno de los 216 altavoces para que a medida que la pieza fuese sonando, el sonido se fuese desplazando por toda la sala, transmitiéndonos una sensación de, de expansión que era para la que estaba creada la obra. El primer día del concierto, eh, Rudolf estuvo con nosotros para presentarnos la obra y compartir con nosotros la experiencia y pudimos disfrutar de un concierto que gente de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y de Madrid capital vino hasta completar el aforo y pudimos eso, disfrutar de la música y de la sensación de vagar eh, por el universo. Eh, posteriormente, esta instalación se ha utilizado en dos ocasiones más eh, con artistas locales que compusieron obras expresamente para reproducirlas en esta instalación y ahora media cuenta con un instrumento único multicanal a disposición de, cada, de todos los usuarios que quieran experimentar con la música con la intención de seguir trabajando y crear un soundlab para, para esa experimentación. Uno de los prototipos que han salido de este proyecto es esta esfera sonora que os presento a continuación y vamos a escuchar una pieza de música electroacústica titulada Concrete Machine del compositor eh, Rodrigo Zavala.